Aquellos años pasaron como un sueño. La imagen de don Manuel iba creciendo en mí sin que yo de ello me diese cuenta, pues era un varón tan cotidiano, tan de cada día como el pan que a diario pedimos en el Padre nuestro. Yo le ayudaba cuanto podía en sus menesteres, visitaba a sus enfermos, a nuestros enfermos, a las niñas de la escuela, arreglaba el ropero de la iglesia y le hacía, como me llamaba él, de diaconisa. Fui unos días, invitada por una compañera del colegio, a la ciudad, y tuve que volverme, pues en la ciudad me ahogaba, me faltaba algo. Sentía sed de la vista de las aguas del lago, hambre de la vista de las peñas de la montaña. Sentía, sobre todo, la falta de mi don Manuel, y como si mi ausencia me llamara, como si corriese un peligro lejos de mí, como si me necesitara. Empezaba yo a sentir una especie de afecto maternal hacia mi padre espiritual. Quería aliviarle del peso de su cruz de nacimiento.